Eh, podemos ver los comentarios. Vamos a empezar con el primer comentario. Eh, la pregunta decía. 507 dice no. Eh, Romerindi dice no. Mariposa 0404 dice B que es no. Eh, la melaza rayita debajo abajo dice. Claro, claro que no, porque condenaron por un solo asesinato entre se cuenta. Me imagino que es de la niña. Dice Justin eh, Serelles, tiene que darle usted puede accesar a Robert Toque del Mediodía. Ya gracias a Dios eh, coordinamos, cesaron la parte técnica que. Estamos coordinando porque eh, vamos a interactuar, aparte de la línea telefónica, al 809-725-0505, también nuestra plataforma de Instagram, para que ustedes puedan comentar a cualquier eh, eh, post o publicación eh, que hemos realizado. Hoy tenemos invitado, como tú mencionaste, hay un chisme con la viceministra eh, de, de la Juventud, eh, quien dio unas declaraciones y mucha gente se la tomó por mal de eh, ministro y viceministro en este caso viceministra que le están haciendo daño al presidente porque eh, eh, fueron unas declaraciones que la tenemos ahí señor director si nos puede poner el post número uno de instagram donde esta viceministra eh, eh, decía, vamos a ver si lo tenemos, señor director. Eh, ok, ahí, ahí está la viceministra Abril Reyes Rodríguez. Ella dice, Veloz, no entiendo cómo es que tenían 12 años en el gobierno y tienen el descaro de llamar para que lo dejen en el puesto o para que lo ayuden a... Mientras tenga un compañero... Sin empleo nunca ayudaré a un peledeísta, así que no pierdan su tiempo conmigo, señores. Muy arrogante esta joven eh, Abril Reyes, quien es la viceministra. Entonces, a Mauri Domínguez Baez, a Mauri Domínguez Baez es eh, regidor del PLD, de la circunstancia sí. número 3, en Santiago, ¿verdad? Ok. Él le responde. Eh, el PLD le dio la oportunidad a esta joven de hacer una maestría en gobierno y administración pública con doble titulación. Y de ambos. En eh, un comentario anexo eh, van a publicar los documentos de los jóvenes que realizaron dicha maestría donde se va a comprobar precisamente que la hoy viceministra, Abril Reyes, sí gozó, gozó del privilegio de tener esa maestría que estaba eh, su, sustentada específicamente por el Ministerio de Administración Pública de la pasada gestión de gobierno. No siempre hay que hablar, no todo se dice, usted puede pensar una cosa y por ética profesional, por protocolo, por decencia y por no ser incoherente, no tiene que emitir todas sus opiniones de manera pública. Evidentemente ya participó muy mal por ella, porque no todo lo que se piensa, y más en esa posición, hay que decirlo. Bueno, vamos ahorita a conversar con el señor eh, regidor, eh, para ver uh -huh. eh, qué opina con el señor Amaury, en breve estaremos ya haciendo contacto ¿Qué? con él. Miren, eh, a propósito de Mali Martínez, tenemos ahí, señor director, las imágenes de ayer, eh, cuando eh, Marlin fue liberada, ahí estamos viendo, eh, muchos medios de comunicación estaban postrados, pero también eh, parte de la comunidad estuvo allí y, y le estuvo vociferando eh, Marlin Asesina, esto es en las afueras de la cárcel eh, Rafay Mujeres, en Santiago. Eh, tenemos el dato confirmado de que Marlin eh, se va a quedar a residir en una ubicación desconocida en la ciudad eh, capital, eh, no sí. va a volver a residir en San Francisco de Macorís, por lo menos eh, estos primeros días, pero ya Marlin, eh, ahí podemos ver el convoy de vehículos eh, con una, un, un, un contingente de seguridad bastante amplio, estuvo allí en la salida eh, de Marlin Martínez. Así que esto es lo más reciente en el tema eh, de Marlin Martínez, ya está en su casa, hoy amaneció en su casa o en el lugar donde ella eh, eh, estará eh, eh, viviendo en la ciudad capital, que es una área desconocida, no se sabe todavía hasta ahora dónde Mali está viviendo. Eh, más adelante eh, vamos a ver los, los, las la respuestas de las personas en nuestra cuenta de Instagram, arroba el toque del mediodía, eh, donde están opinando, señor director. Vamos a ver eh, qué opina eh, la gente sobre esta liberación de Mali Martínez. Seguimos. Dice Madedilu, Made Dice que no, que no está de acuerdo con la liberación. Dice Juana 77, no. Seguimos, señor director. Vamos a ver si tenemos más. Ok. Eh, vamos a ver si tenemos más. No. No. Ok, pues vamos a subir a ver los comentarios. Los comentarios. Ok, ahí, eh, bueno. Eh, eh, tenemos más comentarios, pero parece que no tenemos acceso aquí en, en nuestra plataforma, eh, aquí en, la, en pantalla. Pero la gente no está de acuerdo. En un 98% no están de acuerdo con esta liberación eh, de Marlene Martínez, quien está ya libre totalmente eh, luego de cumplir una condena de dos años. el asesino intelectual y material eh, del hecho de la jovencita eh, Peguero. Así que nosotros eh, le dimos seguimiento esta planta televisora también y el país a este caso. Eh, ministra de la Juventud, sino también de la situación del mismo PLD, del audio que salió eh, del presidente eh, Danilo Medina, además de la situación de la alcaldía eh, de la ciudad de Santiago, a propósito del de primer consejo de gobierno que el presidente Luis Abinader llevó en esta ciudad y que no fue invitado el alcalde eh, Abel Martínez, cosa que nos llamó poderosamente a... con algunas eh, informaciones no sé si tenemos tenemos a veloz ahí o veloz ya está haciendo el contacto miren eh, señor director la número tres eh, tenemos un protocolo que el gobierno y, y estoy de acuerdo acaba de hacer para principalmente para el ministerio de salud y todo el personal que va a elaborar incluyendo los profesores principalmente en lo que es la parte de la educación ahí lo tenemos eh, el código de vestimenta eh, dice aquí eh, bueno, luego de la introducción y, y el por qué se está haciendo este, esta política de vestimenta, principalmente en lo que es el área eh, de educación, tenemos aquí eh, lo que está prohibido. Prohibido el uso de lentes de sol. Que amerite el uso de estos Dentro de, de las instalaciones O sea, si usted tiene problemas problema de la vista y, y, y lleva un certificado Pues lo van a permitir Está prohibido dentro De el Ministerio de Educación Gorras y sombreros Dentro de las instalaciones Leggings o licra Muy de acuerdo con eso Muy de acuerdo con eso Usted no podía trabajar de que con unos leggings o con una licra ¿Qué es eso? Chancleta y sandalia, es verdad ¿Qué es eso? Chanclet y sandalias. Y también está prohibido en el Ministerio de Educación tenis, salvo que sus funciones lo ameriten. Y, por último, está prohibido cambio de vestimenta del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y una nota muy importante, todo empleado debe portar su tarjeta de identificación laboral o carnet eh, en el área visible, el cual es obligatorio para ingresar a las instalaciones. Se debe de ser portado con, en todo momento durante la jornada laboral y recordar, según el protocolo del Ministerio de Salud Pública, el uso de mascarilla, la tapaboca etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el nuevo código de vestimenta del Ministerio de Educación, que deberían de hacerlo todos los ministerios, porque realmente eh, un trabajo es un trabajo. Usted no puede ir al menos trabaje en, en un área eh, que no amerite formalidad, pues bien, pero debería de ser así. Nosotros vamos a hacer un corte para ya luego del corte eh, entrar en contacto con nuestro primer invitado. A segunda hora tenemos de invitado al jefe Elvis Martínez. Pausa. Sí,